Investigar la cultura contemporánea si ustedes me dicen si quiero ver cuáles son los cambios que se producen en la cultura de hoy ¿qué tengo que mirar? mirá el cuerpo de la gente mira el cuerpo de los jóvenes mirá ese territorio tan particular que hoy está en un cambio y una dinámica tan grande el cuerpo en realidad siempre Tuvo una separación entre el cuerpo natural, la, eso que, que me dio la naturaleza, y el cuerpo socialmente construido. Esto no es una, una cuestión del siglo XXI, es una cuestión en realidad de toda la historia de la humanidad. Y diría que la modernidad tuvo mucha obsesión por este tema del cuerpo. El cuerpo que se presenta a nosotros, el cuerpo que aparece en el espacio público, el cuerpo que aparece en la plaza pública, el cuerpo de la calle, el cuerpo que se viste para salir, que se prepara para nosotros. El cuerpo que se construye con la mirada de los otros. Eso es el siglo XVII, XVIII, XIX, la modernidad. Rousseau tiene una, una, una reflexión sobre esto del siglo XVIII. Dice: El yo es otro. El yo, la construcción de mi personalidad, de mi cuerpo, es otro. Es la mirada del otro sobre mí. Bueno, ese cuerpo construido socialmente de esa manera, hoy también sufre transformaciones en su territorio particular en ese, en ese territorio particular que es el cuerpo y Le Breton dice que frente a un mundo cada vez más complicado en el que a cada uno le cuesta encontrar su lugar el hecho de controlar su cuerpo es también una manera de controlar el mundo que se nos escapa permanentemente hay una relación entre la fugacidad cultural que vivimos hoy de valores, principios, identidades, historias, etc., y la obsesión que hay por el cuerpo en, el, en, el, en, este, en esta modernidad tardía. Acá hago una nota de a Ustedes vieron que para decir que la modernidad está en crisis, se la denomina a veces postmodernidad, otras veces modernidad tardía, otras veces sobremodernidad. Otros autores usan ultramodernidad o tardo modernidad. Todo esto es porque nadie encuentra un concepto que sepa decir algo con eso. Estamos a la búsqueda hace unas cuantas décadas de qué es esto que, se está, que está cambiando, cuáles son sus características. Ahora, todos estos conceptos en todos estos autores sí tienen algo en común. Todos saben que hay claves de la modernidad que están muriendo, o que han caducado, o que están en crisis. El cuerpo es una de ellas. Eh, el cuerpo es, hoy digo, una de las claves porque en ese, en ese territorio, en ese espacio, hay buena parte de lo que es la expresividad del yo. Siempre lo hubo, pero hoy está muy a, a, a flor de piel, para decirlo literalmente. El, el cuerpo, en el cuerpo hay algo de mi identidad con el cuerpo yo digo algo de quién soy yo. Y para eso necesito apropiarme de ese cuerpo. ¿No? Para eso necesito que yo reconozca que ese cuerpo es propio y que pueda utilizarlo como expresividad. Y hoy si ustedes analizan las culturas juveniles, en realidad todas estas cosas que llamamos a veces tribus urbanas o, o eh, los... nuevos territorios culturales de los jóvenes, etc., están bastante asociados a formas de expresividad en el cuerpo. En realidad la, la modernidad tuvo una obsesión sobre el cuerpo. Y por así decirlo, mientras que nosotros hoy vemos a los jóvenes que operan sobre su cuerpo para decir quiénes son, en el origen de la modernidad la ciencia operó sobre el cuerpo para ver quiénes eran esas personas que tenían ciertas conductas por eso le, el, el, el cuerpo moderno fue un, un territorio donde las instituciones entre ellas la escuela también operó para moldearlo de otras maneras ¿no? por ejemplo para serializarlo para estandarizarlo esa, esa eh, obsesión por la estandarización por la uniformación no, no creo que sea el teologismo porque todos usemos uniforme ahí sí eh, lleva a muchas prácticas que todos conocemos dentro de la escuela ¿no? pero decía, la modernidad siempre tuvo una obsesión por saber del cuerpo y operar sobre el cuerpo pinturas emblemáticas de Rembrandt que seguramente ustedes conocen bien que es la lección de anatomía del doctor Tull en esa pintura, eh, el, la operación es sobre el brazo del, del cuerpo que está allí, eh, un cuerpo muerto, ese es un cuerpo de un delincuente, ese hombre eh, era un delincuente, un ladrón, y le están operando la mano para ver si entre la anatomía de la mano y la conducta social de las personas hay alguna relación. Y eso transcurrió en realidad en el siglo XVII, XVIII, XIX, y conocimos mucho en el siglo XIX, finales del siglo XIX y principios del siglo XX en nuestro país. Que es el intento de ver si entre los tipos físicos de las personas, entre los biotipos de las personas, y en, en, en, la, en, por así decirlo, en la anatomía había información sobre la conducta social. Pero además con un objetivo que era trabajar sobre el disciplinamiento de esa anatomía pero en la, la cómoda en este momento de, de la historia en la cual estamos el cuerpo sigue siendo una obsesión pero tiene otras alianzas yo. una de las alianzas tiene que ver con los medios de comunicación pero los medios de comunicación también se ocupan del cuerpo muchísimo de muchas maneras y también hacen una cierta celebración de las intervenciones sobre el cuerpo el cuerpo de los atletas es también un lugar de intervenciones, de operaciones, de ingresos. ¿No? Ingresos de la química o ingresos de las ortopedias o ingresos de las tecnologías. Los cuerpos de los atletas se construyen. Igual, de todos modos, quiero decir que por más llamado a la expresividad del cuerpo y por más que nuestros hijos, nuestros jóvenes, tengan hoy ese desafío que la sociedad le impone y que los medios de comunicación le imponen, es, es el, el desafío a, a preguntarles quién eres tú, por así decirlo, también es cierto que hay modelos sociales, ¿no? Y lo, esos modelos sociales no son cualquier modelo social. ¿no? El cuerpo de Beckham no es cualquier modelo social, o el cuerpo de las modelos, ¿no? Es decir, hay una industria cultural que trabaja con esos modelos. Y estos son nuestros jóvenes que tienen también sus propios perfiles identitarios, corporales, etcétera y con los cuales nosotros nos encontramos todos los días ¿no? no solamente con intervenciones sobre su cuerpo, sino usos del cuerpo uno de los usos del cuerpo, uno de los temas que hoy tenemos tiene que ver con las tecnologías hoy en, en, en, en la escuela uno de los temas que tenemos es que los chicos vienen en cualquier nivel de, de, de la educación vienen con tecnologías pegadas al cuerpo son un cuerpo y algunas tecnologías. Y la escuela tuvo su primera reacción que fue tratar de operarlos. ¿no? Ustedes saben que existen varias provincias que sacaron legislaciones, no, una especie de, de operación previa para entrar al espacio sí. escolar. Es decir, la escuela la primera reacción que tuvo fue, acá cuando pasas la puerta, que dice un cartel invisible, libre de, de telefonía de celular, celular, de iPods, etc fracasamos absolutamente. Entonces estamos hoy haciendo dos cosas. Una, entendiendo las tecnologías, <risa> entendiéndolas, dos, aliándonos con ellas, tres, tratando de incorporarnos a los procesos de enseñanza aprendizaje. Y eso es parte de lo que nos pasa hoy. Que en realidad ese, ese chico que, que, que llega al aula llega hoy equipado con una cultura del siglo XXI equipado con tecnologías que son parte del desafío del aprendizaje y que son parte de las cosas que nosotros hoy tenemos que entender, debatir, aprender a usar, negociar, crear reglas, establecer convivencias, etc. ¿no? En, todos los, en todos los niveles de educación.